por WIPR y PRTV Plus. Estás disfrutando de nuestra programación por WPR TV San Juan, WIPMTV Mayagüez y WSTTV San Juan, 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas noches a todos, gracias por siempre acompañarnos. Les saluda Nagel Torres y le agradecemos su fiel sintonía a los sorteos de Lotería Electrónica. Hoy es jueves 3 de noviembre de 2022 y estaremos celebrando los sorteos de Walvo.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 de 100 mil dólares. Fue jugada automática y se vendió en la gasolinera móvil en la avenida Lomas Verdes Royal Pound en Bayamón. Además, el juego de Double Play de ayer miércoles también tuvo dos ganadores de premios secundarios por la cantidad de 50 mil dólares. Ambas fueron jugadas automáticas. Una fue vendida en Canas Shell Service en Ponce y el otro en la gemela Bakery en Aguada. Muchísimas felicidades a estos ganadores. Pero ya usted se enteró de la cifra billonaria que tiene para este sábado el Powerball. Son 1.500 millones. Así es, una cifra histórica de la cual usted podría ser protagonista. Solo sal a jugar, realiza tu jugada. Temprano para evitar largas filas. Mientras también mañana viernes se juega Lotto Cash con un premio de 610 mil dólares. Que pueden ser tuyos sin anualidades. Al igual que la doble revancha está en 250 mil dólares. Si no juegas, no te pegas. ¿Qué pasaría si pudieras cambiar un numerito en tu vida?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 Al marcarla o pedirla en tu jugada automática, aumentas tus oportunidades de ganar premios secundarios. El Wild Ball llegó para quedarse. ¿Qué tal si damos comienzo a los sorteos de esta noche con el Wild Ball? Vamos a ver cuál es el numerito de esta noche del Wild Ball. Llegó es el 9, el 9, el número de Wild Ball. Demos comienzo a los sorteos de esta noche comenzando con el Pegados. Busque su boleto si jugó Pega 2, Pega 3 o Pega 4. Le deseo mucha suerte. Anote el primero para el Pega 2 es el 7. El 7, el segundo, es el 0. El 0, el número ganador de Pega 2 es el 7-0. Repito, el número ganador, el 70. Veamos ahora los números ganadores del Pega 3. Boleto en mano y mucha suerte a los jugadores de Pega 3. Anote el primero. Esta noche comienza con el 1. El 1, el segundo. Repitió el 1. El 1 y cerrando Pega 3 es el 0. El 0, el número ganador de Pega 3 es el 1-1-0. Repito, el número ganador, el 110. Y cerramos con el sorteo del Pega 4. Última oportunidad para ganar esta noche con lotería electrónica el Pega 4. Comienza con el 9, el 9, el segundo, es el 0, el 0, el tercero, para el Pega 4 repitió el 0, el 0 y cerrando Pega 4 es el 6, el 6, el número ganador de Pega 4 es 9006, repito el número ganador el 9006. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de esta noche. Para más información visita nuestra página loteriasdepuertorrico.pr.gov. Los esperamos mañana viernes, el primer sorteo a las 2 de la tarde con otra oportunidad más de ganar con Lotería Electrónica. Que tengan todos una excelente noche. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. ...de nuestra programación por San Juan, Mayagüez y WSTETV San Juan, 11 Mayagüez. Hoy en Noticias 360 A días para las elecciones de medio término Joe Biden advierte que la democracia está en juego y llama a rechazar la violencia política anuncian convenio entre el Departamento de Transportación de Obras Públicas y el municipio de Bayamón para ampliar sistemas de semáforos solares. Para el próximo miércoles, feria de reclutamiento en el Coliseo Marcelo Trujillo en Macao. Los detalles en minutos. En temas de salud, le orientamos sobre la importancia del cuidado personal en los diabéticos. Esto y más a continuación en esta edición que comienza ahora. Amigos televidentes, en su más reciente discurso, el presidente Joe Biden advirtió hoy que la democracia está en juego y llamó a los votantes a rechazar la violencia política. Culpa además a Donald Trump y a sus seguidores por no reconocer la derrota en el 2020. Ángela González de la Voz de América nos tiene lo más relevante de este discurso.